Vamos a ver ahora cómo colocar un video en nuestra página, para eso desde el editor de bloques voy a buscar video y voy a arrastrar hasta aquí. Aquí tengo la opción de subir un video a la biblioteca, de cargar un video que ya estuviera cargado en la biblioteca de medios o de insertar desde una URL. Como ya anticipamos, nosotros recomendamos que el video siempre esté almacenado en, alguna, en, en algún canal o en algún repositorio y entonces lo que insertamos es solo el vínculo, la dirección para que se cargue en nuestra página. De este modo no se sobrecarga de datos nuestra biblioteca de medios. Entonces voy a decirle insertar desde una URL. Y aquí yo debo pegar la URL desde donde, de donde está el video. En mi caso, tengo un video almacenado en un canal de YouTube del curso. Y para eso, eh, cuando accedemos al video de YouTube, debo decirle acá compartir y copiar este, este vínculo. Bien, una vez que está copiado, vuelvo a mi página y lo pego con control V y le digo así automáticamente quedó cargado el video en mi página siempre que hago una modificación o que cargo algo debo darle a actualizar y recién puedo decirle vista previa y de este modo se vería mi página